Hola comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo video en este caso un video diferente, un video sobre un catálogo de relojes Casio de 1994 año del mundial, de la copa mundial de la FIFA de 1994 que se jugó en Estados Unidos para el cual Casio era el reloj oficial del evento me pareció muy interesante, encontré este catálogo y quería compartirlo con ustedes. Así que vamos a dar vuelta a las páginas rápidamente para que ustedes puedan darle pausa y leer lo que les interese. Así vamos a tratar de ser bastante ligeros para aprovechar el tiempo ¿sí? y tratar de llegar a cubrir la mayor cantidad posible de páginas en lo que es el mundo de la relojería, en este maravilloso hobby, a veces uno se cruza con cosas que difieren un poco ¿sí? de lo habitual, de los relojes, y está bueno de repente cruzarse con, con estos catálogos para ver modelos de la época, la forma de comercializarlos y de presentarlos, publicarlos, en este, en, este, en este catálogo tiene la particularidad que está en inglés, en castellano y en árabe. Y al menos es la primera vez que yo conocía relojes con un compás islámico. Databank... Además es muy interesante estos catálogos porque no solo se pueden encontrar modelos que uno no tenía en mente, sino cosas muy interesantes como este eh, phone dialer que se puede grabar en la memoria del reloj databank, un número telefónico y apretando un botón y acercando el reloj al tubo el teléfono con una serie de sonidos hace que el teléfono llame automáticamente al número deseado además les permite eh, conocer los nombres de los modelos de los relojes altímetro y altímetro termómetro Eh, para el caso de que si hay algún reloj que nosotros recordemos y que hayamos visto en algún momento pero al no conocer el modelo es difícil buscarlo para, para adquirirlo este catálogo nos permite identificarlo además de encontrar modelos bastante curiosos la paleta de colores de, la, de los modelos de la época los 90 Si ustedes quieren leer lo que dice Pueden hacer pausa en el vídeo Y leerlo tranquilamente Por eso trato de hacer foco En algunos modelos Display gráfico Modelos analógicos esta parte lo vamos a pasar un poquito más ligero para aprovechar el tiempo relojes con videojuegos horóscopo esta es la serie de colección de, de videojuegos los relojes Casio estos con brújulas son muy interesantes también Figúrese la moda de mallas decoradas mallas de, de resina decoradas con colores, gráficos, inscripciones propias de la época de los 90 y Si llegan a encontrar con uno de estos en estado original, no dejen de aprovechar la oportunidad más relojes analógicos vamos a pasarlo rápido display en inglés y en chino en chino mandarín para el calendario mallas decoradas este es muy interesante más estilos analógicos ladies casual en ese entonces los relojes para mujeres solían ser mucho más chicos pero mucho más chicos Cronómetros para deportes, actividades físicas y deportivas. Pequeños despertadores. De bolsillo. De escritorio. Un plus. En este catálogo. Diales luminosos, cuadrantes luminosos. luminosas, aquí hay una serie de artículos para los comercios, las relojerías para eh, promocionar, vender los relojes Casio, exponerlos en vidriera, desde pequeños carteles, estuches, presentaciones, bolsas, estas bolsas todavía se siguen vendiendo exactamente igual, hace algunos años compré un reloj Casio y tenían exactamente la misma bolsa después de hace tantos años especificé especificaciones vamos a tratar de hacer una panorámica y un barrido panorámica y barrido para que si alguien quiere leer algún detalle de algún módulo pueda hacerlo y sacarle provecho vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible figúrese la cantidad de módulos es rápido, es otra página más. Nomás, si alguien lo desea, puedo escaneárselo en PDF. Pueden pedírmelo, dejarme eh, un mensaje en la sección de comentarios o mandarme un mail directamente personal a mí, pidiéndome alguna especificación, alguna página en particular. O si quieren y desean una versión escaneada del catálogo. No dejen de pedírmelo. Solo se puede escanear y enviar en PDF. Color. Módulos. Si quiere ver algo en particular. Eso sí, con la condición de que me den un like. <risa> y esto es algo que van a encontrar en muchos de los catálogos casios. Pequeños consejos de cómo cambiar una pila. Cómo sacarle las tapas a los relojes eh, Qué es lo que significan las características De los niveles de resistente al agua ¿sí? Eso es algo que van a ver En prácticamente todos los catálogos de Casio Dedican una página al final Para recordar esto Tengan en cuenta que estos catálogos estaban orientados Más que nada a los comerciantes, a los vendedores de Casio Esto está impreso en Japón Bueno comunidad de youtube, espero les haya gustado este largo, en verdad casi 10 minutos video, pero con algo diferente, una peculiaridad ¿sí? algo que uno no se encuentra a diario y que no quería dejar de compartirlo con ustedes espero, espero que lo hayan disfrutado no dejen de darle like al video y suscribirse al canal para más videos Hasta la próxima